Me voy a poner. Eh, va a explotar eh, no, el celular, no, no celular olvídate porque. ¿Puedo no, eh, Coco Cocarbones, mi, mi socio es sale Mourinho. Eh, nosotros empezamos Índigo con un food track en realidad, que eso no, no lo habíamos charlado. Eh, empezó siendo un food track en realidad con un perfil más de venta directa de café, como, como bebida, eh, junto a él y dos amigos del colegio. Y después lo continuamos ya yendo para el lado del perfil de tostar café y proveer café, que fue en realidad así empezó la marca en sí, tuvimos un poco de exposición en el tema de, de, de los food trucks y demás, pero después la realidad es que se fue yendo mucho más para el lado de lo que es tostar café y proveer café, que es lo que más nos interesaba hacer y, y lo que más nos apasionaba en ese sentido de poder trabajar con varios puntos de venta y cafeterías y distintos emprendimientos que fueron surgiendo con tema café especialidad, que, que, que por suerte también ha estado creciendo mucho. Indigo es una empresa proveedora de café de especialidad. Nosotros nos dedicamos a, a proveer café de especialidad y no solamente llevar el café a la cafetería, sino o al, o al local, o al restaurante o al o punto de venta gastronómico que sea, sino también todas las otras cosas que, que representan ser un proveedor. Es decir, tener un servicio... Eh, mucho más amplio que solamente tostar café que es algo que cuando nosotros empezamos eh, estaba faltando bastante en el mercado ahora están empezando a surgir otros tostadores que está buenísimo también porque hay buena calidad de café pero quizás esa pata de proveer café y tener un servicio más integral hacia los locales estaba faltando era simplemente un buen producto pero que le faltaba toda la parte de atrás eh, y nosotros desde que empezamos siempre fue, fue el concepto, la idea y seguimos por ese lado es decir, tener logística propia, tener un servicio tanto en la parte de administración como comunicación y marketing también propio y laburar mucho en ese sentido eh, obviamente hacer toda la parte productiva nosotros y además servicio técnico para las máquinas es decir, todo lo que conlleva eh, el servicio para una cafetería y no solamente irles y dejar un buen producto que por supuesto que nos dedicamos a, a tostar el mejor café que podemos encontrar en el mercado Sí, en realidad cuando yo, yo cursé, yo soy licenciado en gastronomía y mientras estaba cursando la facultad eh, que hice la carrera ahí en la UADE, eh, empecé a trabajar como mi primer trabajo a los 17 años, ni bien terminé el colegio, empecé la facultad eh, en una empresa de café. Entonces eso fue como mi primera experiencia tanto laboral eh, como con café y si bien después me desarrollé más en la parte de operación gastronómica, es como que siempre estuve muy relacionado al mundo del café y fue un... Una experiencia que me gustó mucho y, y, y un mundo que me encantó porque era una manera de relacionarse con la gastronomía, pero desde otro punto. Eh, si bien la gastronomía me sigue gustando de la misma manera y me he desarrollado en otros lados, el, el punto de estar en el café eh, fue algo que surgió en esa primera experiencia después continuó. Y hoy más o menos estamos en unos 70, 80 clientes por todo el país. Eh, ...también laburamos mucho con el interior... ...que eso nos, nos ayudó mucho a, a abrirnos puertas... Y, ...y siempre le dimos mucha importancia... Al lugar con el interior del país... Eh, ...inclusive tenemos dos o tres provincias... ...con el que estamos empezando ya con distribución por allá... ...que está buenísimo, con distribuidores... Eh, ...y acá también obviamente... ...laburamos mucho en, en Buenos Aires... ...pero siempre le dimos mucha importancia a salir... ...sobre todo de capital... Eh, ...obviamente que, que el crecimiento del café de especialidad... ...y, y la, local, la cantidad de locales que han, que han ido creciendo... Fue más que nada en, en Buenos Aires, pero la verdad que hay que darle más importancia fuera del país y siempre intentamos hacerlo. Fuera del país, no, fuera del, de Buenos Aires. Estoy... Eh, eh, bueno, es el segundo commodity a nivel mundial después del petróleo y, y sigue siéndolo hace un montón de tiempo eh, y tiene un, toda una cultura que conlleva un montón de cosas y a nivel producto es súper interesante, porque pasa por un montón de manos, un montón de procesos, eh, viaja por todo el mundo, es, es, es muy loco todo, todo lo que representa el café a nivel producto, recontra interesante. Yo, si bien estoy más en la parte comercial y de coordinación general por ahí entre, entre los sectores, eh, Ale, mi socio, está más en la parte de producto y capacitación. Eh, Siempre estamos leyendo y catando café y probando y volviendo a tostar y probando otro y viendo cuál podemos traer distinto, todo el tiempo analizando también costos, saber bueno, cuál podemos traer que sea la mejor calidad que podemos llegar a encontrar en el mercado. Por ahí traer menos bolsas, eh, pero poder venderlo, venderlo para un precio menor, sacar menos rentabilidad de ese café, pero poder venderlo para que esté en el mercado que está buenísimo. Eh, ahora, por ejemplo, estamos sacando un Etiopía, que es un café que está bárbaro, eh, estamos también trabajando con una gente de Costa Rica, a ver si podemos traer directo de Costa Rica, que acá en el mercado prácticamente hay muy poquito café de Costa Rica, ahora creo que ningún tostador está trabajando. Eh, entonces, bueno, esas cosas la verdad que le damos un montón de importancia. A mí esa es la, la mejor parte de Indio porque fue capital propio, pero ni siquiera fue capital. Es decir, nosotros empezamos eh, tercerizando nuestro tueste, al principio ni bien empezamos, eh, hicimos un diseño de lo que queríamos para nosotros, para nuestro café, pero después fue pegar una etiqueta y salí a vender. Es decir, me, me llené el, el, el auto de café, como siempre cuento, y, y salí a vender a cafeterías, a conocidos y demás. Eh, yo, al, al cursar gastronomía en la facultad, también tenía mucha gente relacionada al mundo. Había trabajado en el mundo de la gastronomía antes. Eh, no es que entré de cero, pero sí, con el tema del café, era salir a vender. Y el capital fue las primeras compras de café. Y con lo que compramos primero para salir a vender, lo vendimos, volvimos a comprar y así empezamos. Eh, y ese fue, la realidad es que ese fue el capital inicial. Después tuvimos la suerte eh, de, de conseguir un, un, un lugar de la familia de, de mi socio para estar como eh, centralizados en una oficina que también nos da una exposición y, un, y una estructura que al principio no teníamos, era estar dando vueltas y reunirnos en los locales eh, pero la realidad es que a nivel inversión fue solamente, fue propio, pero haciéndolo con lo que vendíamos, es decir, lo que generábamos nosotros fue todo lo que vendía Cíndigo que para mí eso es, es creo que es nuestro mayor orgullo, es lo más valorable de todo, que nosotros empezamos eh, a fuerza de, de laburo y, y de meterle en base a lo que soñábamos hacer. Que, sí me podría trascender a mí a mí, como Marco, como, como, como socio fundador, pero índigo pero como marca me parece que es importante que siga con, con los valores que nosotros le, le dimos y creo que sin nosotros sería complicado de seguir logrando eso. Eh, me parece que tiene que ver con eso. Si nosotros podemos dejar ese legado a nivel valores de lo que nosotros queremos como concepto de índigo, eh, y de, no sé si la palabra es misión, visión y tanto este tema, sino más un tema de valores y, y, y de concepto Quizás sí, pero pero lo pero veo muy complicado porque sí es necesario en el mercado de hoy en día porque está creciendo mucho el mercado de café de especialidad, el mercado de café en sí y recién empieza, recién empieza y es clave que nosotros estemos, así que sí.